Selamat pagi from Indonesia Buenos, Buenos días, días. Desde Indonesia Estamos en Uluwatu, en Bali, Indonesia Concretamente en el Dreamsea, A punto de meternos un desayuno Con una pinta espectacular Típicos desayunos preciosos de Bali Aquí en el Dreamsy tostadas de aguacate Boles preciosos Para coger energía Antes de surfear Vamos a estar unos días Nick se va a quedar más tiempo Y de momento estamos en Uluwatu ¿Por qué? Porque hay olas muy buenas aquí Playas preciosas Aguas cristalinas, arrecife He visto tortugas también ¿Has visto tortugas? Sí He visto peces surfeando ¿En serio? Sí, de colores. Serpientes también Acuáticas creemos, no lo sabemos porque no las hemos visto en su hábitat Hoy vamos a grabar un día aquí en Bali Nos vamos a meter un súper desayuno para hacer puertas e ir al agua Justo ahí detrás está Palang, Palang Hay poca gente en el agua así que creemos que nos vamos a meter ahí Las olas son un espectáculo Ves olas perfectas y pasar una detrás de la otra, todo el rato. Hola, perfecta tras ola perfecta. Os comentaremos un poquito los precios de Bali porque sabemos que hay mucha gente que pregunta estas cosas técnicas. Todos los platos en un sitio así un poquito fancy, primera línea de playa, sitio sí. espectacular, son un poco caros para ser Bali, 5 euros por plato. Sí. Esto en Barcelona en primera línea de playa, un sitio así, para empezar el sitio ni existiría, sí. pero si existiera valdría unos 20-30 euros el plato. Efectivamente. Bueno, dicho esto, a comer, a ponernos las vale a desayunar. Y luego al agua. No os lo hemos enseñado, pero estas son las vistas desde el desayuno Ahí no se le ve, pero ahí está Alex Estamos alquilando tablas, tip número uno cuando aparques al sol Que justo ahora se ha escondido para dejarme mal, la camiseta Porque está en heavy el sol que aparcas 5 minutos y te quema el culo después, pero a otro nivel Yo llevo bañador y aún, pero si no llevas bañador te mueres Yo, bueno, la pero la rejilla no ayuda ¿Alguien se ha tirado un pedo? Hola yo no, porque siempre yo, tío. Porque eh, yo no he sido. Solamente me han adoptado en este blog para echarme la culpa de los pedos. No he sido yo. Tres tablas. Tres tablas. La de Paula finita, un poco larga. Hace falta superficie para ir rápido porque las olas están grandes. Pero necesitas poder bombear. La del que graba. Surf más chilling. Y una high performance un poquito larga. Porque está grande. Esperemos haber elegido bien. Vamos a preguntar cuánto cuesta. What's the price for three boards? How many days? We go to surf and then we come back. 150 bumper. One, one. 1 10 euros Más caro que en España Este no es el mismo precio que, que en Changulotoya pagamos 3 euros Chicos, probamos a negociar, sí o no Sí. Si ¿Puedes negociar un precio mejor? O solo eso Porque el otro vez pagamos menos The other time we pagamos uh, 200 por the 3 eh, 200 serían como entre 12 y 14 euros más o menos teniendo en cuenta que tienes que cambiar y hay comisiones tiremos a 14 euros a ver qué dice suelen en algunos sitios te suelen cobrar un poquito más esto es mucho más de lo que hemos pagado ¿cuánto te dijiste? es el precio mejor que puedes darme? y solo vamos a cerrar por 2 horas y luego vamos a volver 2 horas? 300 Sí. ha dicho 300.000 Mundaca, Spain. Es, es mucho menos precio 300.000 serían 14, 21 euros yo creo que no hace falta que rateemos más. Era solo para que veáis que se puede negociar. Pagamos 21 euros por las 3 y está bien. Sí. Ok, 300. 300 es bueno, ok. Sí. El otro día nos cobraron directamente 3 euros sin negociar en otro sitio Seguramente aquí puedes bajar a 3 euros Pero bueno, tampoco vamos a, a ponernos a apretarles a muerte Si es el precio que nos han dicho, se lo bajamos un poco, que no les ha costado mucho Y lo dejamos ahí Pero bueno, que sepáis que eso, que si queréis podéis apretar más Y se pueden alquilar tablas por 3 euros sin ningún problema Porque lo hemos hecho sin negociar hasta ahora Dicho esto, vamos al agua nosotros okay. Entubarse es muy difícil, pero en estas olas la verdad es que parece más fácil que nunca. Lo voy a seguir intentando, aunque es bastante complicado acabar en entubándome. Vamos a por ello. bueno habéis visto tremendo comida de fondo por intentar coger la ola recto al acabar. Te va la punta directo. Había que hacer un poquito de manual. Ahora estamos saliendo. Esto es lo que tienes debajo de los pies al salir. Tienes que intentar salir cuando la marea no esté muy baja porque si no vas andando por el arrecife. De hecho, está bastante baja pero aún podría ser peor. Y voy andando por el arrecife. El arrecife es bastante blandito así que todo bien. Todo bien, todo correcto. Ahora llegamos al lagún. No sé cómo se llama en español pero es la zona preciosa de aguas cristalinas. Un poquito más profunda. Vamos por ahí. Acabamos de surfear y ahora vamos a comer a un warung, que es el típico restaurante balinés, normalmente muy, muy barato, ya lo veréis. Vamos a coger nuestros scooters. Hemos venido a un restaurante típico, un warung como se conoce, y aquí en casi todos, en el 90%, tienen tempe y tofu, pero se escribe tahu. Es típico, es típico de aquí, así que hay opción vegana, muy fácil, llena de proteína para los que les preocupa y muy nutritivo se me ha olvidado grabar pero aquí tenéis a Alex pidiendo comida yeah. which one is okay can we have a little bit less spicy or it is already done, already done. okay no problem we like it spicy <laughs> <Yeah>. yo picante <laughs> difícil or, know, yo picante too too. tampoco yeah. Yeah? Yeah, yeah, yeah, Alex solo yeah. Estamos pidiendo la comida, sudando como siempre en Bali porque hace un calor de locos Y he de decir que a veces, hoy no, pero a veces es complicado porque algunas personas no hablan mucho inglés aquí Pero hoy perfecto es, Muchas gracias, mil gracias hermano Como tío, pero blil. Pintaza de locos, mira la presentación la verdad sí. es que no hay mucha comida, menos mal que hemos pedido el extra de tempe y tofu, que viene con un poquito de verduras, servilletas. <risa> Tema casi. Esto ha costado 20.000 rupias cada plato. O sea, 60.000 en total, 1,3 cada plato, euros, 1,30. euro y 30 céntimos Este creo que han sido 10.000 Más barato ¿eh? Este 10.000 heavy Sí, y mi favorito España te costaría lo que más, ¿sabes? Muchísimo más que el sí, arroz sí, sí, sí. Pero aquí el tempe es súper es local, la soja es barata, vale 10.000, eso pues si 20.000 es 1,3, 1,30 euro y 30 céntimos, pues la mitad, 65 céntimos el plato del medio eh, muy barato, muy nutritivo 70.000, que es lo que van los platos, es en total, para que os hagáis una idea, 4,9 euros. Para tres personas. Para tres personas. <risa> eh... Hemos venido a ahorrar aquí. <risa> Yo literalmente eh, estoy ahorrando estando en Bali y no es mentira. Me sale más barato estar aquí que estar en Barcelona. Es que sí. es heavy porque es una locura. ves que las cosas cuentan 20.000 y dices, va a ser caro. Son 20 euros. vas no. <risa> <risa> no, <risa> no. No, no, no. me hacer un cubierto y puedo empezar a comer, chaval. Sí. Prima sí. sí, casi casi Tengo buenas y malas noticias Pero es que el otro día fuimos a la playa en Changú, aquí en Bali Hicimos unas tomas espectaculares yendo con la moto por la playa ¿Y sabéis lo que hice una vez estaba en casa? Sin querer pasando los archivos, formateé la tarjeta que no era y todas las tomas de la playa han sido destruidas y ahora Alex y Paula ya están de camino a España, porque por trabajo no hemos podido coincidir más días aquí. Y ahora la buena noticia es que estoy yo solo continuando las aventuras y hoy os llevo a Suwat Waterfall, Valley. La cascada Suwat aquí en Bali. La verdad es que está bastante guapa, es de las más desconocidas que hay por aquí y tiene saltos muy guapos. Y lo descubrí de casualidad gracias a Putu, que es el puto amo y ahora lo conoceréis. Hello. Hello. Hello. Why is Puto? Yeah. Yeah. Ok. Hey. Viene puto. How are you brother? Good and you? Very good. Are we gonna jump today? Yeah, we can do yeah. it. Dice que hay un salto de 7 metros, pero os voy a enseñar lo que yo hice el otro día. El que yo hice el otro día es este de aquí. Son como 3 metros. Y no veo ningún otro sitio, que no sea arriba de la catarata, donde se pueda saltar. Así que lo único que voy a hacer es seguir a Putu y a ver si no me mato. No creo que se haga nada, pero me están llevando abajo de la cascada. Y esto ha sido todo por el vlog de hoy. Bali es la polla, su gente es demasiado, demasiado simpática. Astralendro, Hasta <risas> de Los Semanas. Dale like, suscríbete. Dale like y suscríbete si te ha gustado este vlog. Desde aquí, desde la catarata en Bali, nos despedimos puto y yo. Hasta La siguiente, a mí no me sale tan bien, pero lo voy a hacer. ¡Okay! ¡Okay! <risas>